La situación no ha variado mucho. Emiliana, personalmente, sigue, y un poco para que os enteréis todos, bastante mal. Muy afectada psicológicamente y físicamente. Entonces, por eso no puede estar aquí. Pero os agradece a todos, porque hablo con ella todas las semanas y semanas más de una vez, vuestra presencia. Lo que sí comentaros es que un pequeño paso sí que ha dado Cuchabán. Y el pequeño paso ha sido bueno, una llamada telefónica diciéndonos que va a paralizar el proceso. Lo que pasa es que se ha quedado ahí. Paralizar el proceso es muy ambiguo. Entonces hoy acabamos de entregar una carta a la sucursal diciéndole que lo que tiene que hacer es decirnos cuándo lo paraliza, durante cuánto tiempo, ya que no hablan en ningún momento de rescatar el, en el juzgado el, lo que habían metido la denuncia judicial. Entonces si la paralizan durante un tiempo que consideremos que es justo y suficiente, entraremos a ello, pero solamente estamos esperando que nos lo den por escrito, porque nuestra experiencia, me parece que ya os conté, que en el 2015 había sido que lo habían dicho de palabra y las palabras se las lleva el viento. En este momento queremos hechos concretos, una eh, solución justa, para Emiliana y que desde luego ya se quede en su casa, es un poco lo que os puedo contar. Mientras no recibamos ningún escrito y la situación siga igual, seguiremos convocando y haciendo pues, todos los actos que nos parezcan precisos para, para parar este proceso.